Plásticos y piedras feas Aquí no podéis estar Iros con la mierda Ese es vuestro lugar Plásticos y piedras feas Aquí no podéis estar Iros con la mierda Ese es vuestro lugar